hipertensión arterial, decimos, pero pulmonar ¿existe que Sí existe y se puede prevenir, por supuesto pero yo no tengo la menor idea, el que sabe, el que es un especialista, es el doctor Adrián Lejano, que es cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca y además en hipertensión pulmonar Doctor Lejano, María Eugenia los saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos Hola, buenas tardes María Eugenia, muchas gracias por la invitación, es un placer Por favor, doctor, a ver, hipertensión pulmonar, ¿qué es? yo la tenía con hipertensión arterial pero no la pulmonar, ¿me puede contar por favor? sí como no eh, por supuesto eh, la hipertensión arterial es una patología mucho más conocida y mucho más prevalente incidente cuando cuando uno la compara con hipertensión pulmonar cuando uno habla de hipertensión pulmonar y la definición de hiper significa incremento está hablando de un aumento en la presión dentro de la arteria pulmonar la arteria pulmonar es una rama grande, que sale de la parte derecha del corazón, del ventrículo derecho, que transcurre su recorrido a través del tórax en el pulmón, que finalmente se termina dividiendo en venas y en la irrigación eh, hacia el lado izquierdo del corazón. Por eso su medición es mucho más dificultosa que cuando uno establece eh, la medición de la presión arterial, o sea que la presión arterial uno puede tener con el manguito de expresión, en cambio la hipertensión pulmonar Solamente uno puede obtener a través de métodos invasivos o no invasivos para detectar la presencia del valor elevado de presión en el pulmón. Ajá. ¿Hay algún síntoma que uno al que uno pueda estar atento o algo fácil de, de poder detectar? Sí, la, la sintomatología más frecuente que uno encuentra en, en los pacientes de motivo de consulta es predominantemente la falta de aire, ¿no? El incremento de la presión dentro de la arteria pulmonar lleva a que falle la parte derecha del corazón, el paciente clínicamente el síntoma más frecuente con el cual concurre es la falta de aire. La falta de aire que se torna progresiva, en general inicialmente es con el esfuerzo va disminuyendo cada vez más la capacidad funcional del paciente, incluso llegan los pacientes consultas consulta en estadios avanzados donde ya la falta de aire es en situaciones de reposo o con mínimo esfuerzo. Otra forma de presentación clínica es con desmayos y remayos durante los esfuerzos repetitivos, eso porque el ventrículo derecho claudica durante el ejercicio a expensas de tener la presión pulmonar muy elevada. Otra forma menos frecuente es con dolor de pecho, dolor de tórax, eh, similar a lo que son los episodios de angina cuando hay enfermedad coronaria, que eso también se presenta en situaciones de esfuerzo. Y hoy en día, con el acceso de los pacientes a diferentes estudios complementarios, muchas veces el diagnóstico se establece a través de métodos complementarios, como es un necocardial Doppler o una tomografía, ¿no? Que uno siempre tiene que tener el foco de pensar en la patología, ya que se trata de una zona muy baja incidencia y muy baja prevalencia. Uh -huh. Yo comentaba que el viernes pasado fue el, el Día Internacional de la Hipertensión Pulmonar. Eh, ¿Se le está dando muchísima más atención hoy en día eso? ¿Es porque hay más casos o porque eh, se está yendo más a la consulta del médico y se detecta? Eh, a ver, yo creo que el, que, que el diagnóstico hoy en día a través de los métodos complementarios siempre tiene más accesibilidad al, al mismo, por lo tanto, en la patología, en, a través de diferentes... Eh, eh, a las actividades de educación médica continua a través de programas de comunicación por ejemplo, esto es excelente porque le dan visibilidad a una patología que no, no, no es bastante oculta en relación a la, a la comunidad es muy bueno porque permite muchas veces que sea el propio paciente el que consulte y me dice, doctor, no tendría protección jugada, bueno, me falta el aire, pero me y no me encontraron nada, o bien los pacientes acceden mucho más, como le dije previamente, a hacerse un ecocardiograma, una tomografía, donde uno tiene signos indirectos como puede ser la dilatación de la arteria pulmonar o el agrandamiento de la parte de derecha del corazón, y en ese caso sospecha de la enfermedad. Hoy también hay mucha más educación en pacientes de población de riesgo. ¿A qué me refiero? Los pacientes que tienen enfermedad del tejido cognitivo, que son un grupo muy importante de pacientes, como con esclerodermia, con lupus, el sistémico, con enfermedad mixta del tejido cognitivo, reumatoidea, son pacientes que pueden desarrollar una probabilidad relativa de hipertensión pulmonar. Por eso es muy importante la concientización de esa población. Y muchas veces los pacientes solos no vienen a evaluarse con el cardiólogo, con el monólogo, el reumatólogo, para descartar la presencia de hipertensión con sí. Yo creo que es un mix de factores que determinan que uno pueda tener mucho más diagnóstico de lo que era antiguamente. La patología siempre existió, pero pasaba frente a nosotros en la evaluación clínica y no era el ¿Existe alguna edad, algún grupo etario en especial? ¿Puede un niño, por ejemplo, tener hipertensión pulmonar? Y por otra parte, ¿el estrés eh, puede ser determinante o no? Eh, en relación al grupo etario más frecuentemente afectado, ha cambiado un poco el perfil de la epidemiología, ya que hoy la edad media de presentación en los registros será entre, de día 45 a 53 años eh, la edad, la, la, el género que más frecuentemente se encuentra afectado son las mujeres 75, 80, 70% dependiendo de la serie y todo, todo, todos los grupos etarios pueden estar afectados de tal forma que uno tiene la hipertensión pulmonar del recién nacido, hipertensión pulmonar pediátrica, hipertensión pulmonar hereditaria eh, y hipertensión pulmonar hoy en, día, en pacientes muy muy grandes que antes no los encontrábamos en esa situación. También, por suerte, con el rendimiento de diferentes esquemas terapéuticos, hoy la sobrevida de la enfermedad ha cambiado significativamente y la calidad de vida, lo cual nos enfrenta a pacientes que tienen una sobrevida mucho más prolongada que lo que encontrábamos hace 20 años atrás cuando yo empecé al personalmente a trabajar en lo que es la, la patología. Así que ese globalmente es el perfil eh, epidemiológico. Después también en la infancia usted tiene los pacientes que tienen cardiopatía congénita, es decir, que nacen con una enfermedad cardíaca, que si no se corrige, por supuesto, usted tiene mucho más chance de tener hipertensión pulmonar que esos pacientes que se llegan a corregir. ¿Y el estrés es algo que, que puede influir? No, el estrés que per se, esto no, no hay que confundirlo con lo que es la insuficiencia del lado izquierdo el corazón, el corazón del corazón, la casa de Donde hay los factores predominantemente que incluyen el desarrollo de enfermedad coronaria y el frato, eh, eh, como el estrés, factores como la ingesta de, de excesiva de sodio o el sedentarismo, si bien tiene mucho impacto sobre el lado izquierdo, no tiene una estricta correlación con el desarrollo de hipertensión pulmonar. Por eso no quiero decir que los pacientes no tengan que hacer actividad física, sino que lo que quiero transmitir es que no es que por uno se den desarrollo de hipertensión pulmonar. Nuestro objetivo en el tratamiento incluso es a los pacientes ponerlo en un programa de rehabilitación y hacer actividad física supervisada, que eso claramente han demostrado mejorar la calidad de vida. Claro, bueno, como al principio, cuando con el asma se aconsejaba que el paciente no se moviera más o menos, hoy en día se sabe que la actividad física es fundamental para un paciente asmático. Sí, sí, por supuesto, eso coincidimos 100%. Entonces, en, todo, en todo lo extrapolable al resto de las patologías cardiovasculares, uno se formó hace 30 años atrás, se decía que no hay que hacer actividad física post-infarto, no, no hacer actividad física en insuficiencia cardíaca, mucho menos hipertensión pulmonar. Hoy en día las recomendaciones y las guías de seguridad son claras en cuanto a la necesidad que los pacientes hagan actividad física para disminuir la tasa de complicaciones. Es importante lo que usted dijo antes, que hoy en día hay farmacología para poder ayudar a una sobrevida y sobre todo a la calidad de vida, ¿no? Porque tampoco es cuestión de vivir 120 años hecho bolsa, si no más se lo digo, sino bien, de buena manera. Exacto, sí, sí uno, uno a uno apunta de la calidad de vida eh, como uno de los objetivos terapéuticos. Nosotros... A ver, el objetivo principal en esta enfermedad es una detección precoz. Para eso tenemos que trabajar en conjunto en la comunidad, exigiéndonos a, a los profesionales de la salud el diagnóstico. Nosotros como médicos capacitándonos en lo que es el diagnóstico precoz, porque lamentablemente hay un poco de conocimiento, incluso en la comunidad científica sobre esta enfermedad. Tercero, utilizar las herramientas adecuadas y acordes para hacer un diagnóstico precoz, que incluye un ecocardiogramo, un estudio de función pulmonar, incluso un cateterismo cardíaco del lado derecho del corazón. Y el cuarto es la buena importante es empezar un tratamiento precoz y efectivo. Hoy en día, lo, hoy tenemos muchísima me, me, información de lo que es la medicina basada en la evidencia, que nos respalda de forma muy robusta los tratamientos efectivos que existen en, en esta enfermedad, que pueden ser oral, inhalatorio, subcutáneo, intravenoso, dependiendo del riesgo, pero que claramente han cambiado. La calidad de vida, por supuesto, la tasa de internación, pero también la sobrevivir a la enfermedad en el seguimiento a largo plazo, lo cual es muy diferente a lo que era la patología hace dos días. Perfecto, clarísimo. Doctor Lejano, le agradezco realmente muchísimo que nos haya atendido y que tenga una excelente tarde. Bueno, yo le agradezco, la verdad, por el espacio, por darle visibilidad a una patología que muchas veces está olvidada y que nos conscienticemos entre todos de entra y entres este y otras patologías que uno realmente por la la historia natural. Así que muchísimas gracias a usted. Por favor. Un placer. Era doctor Adrián Lescano, cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Realmente interesante.